Vale. Bueno Lucas, contanos la sensación de esta, es esta victoria en Morón, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo estás viendo. Naturalmente con mucha alegría porque eh, siempre es gratificante ver el resultado del esfuerzo no, no personal o no solo personal sino de tantos hombres y mujeres que trabajó para hacer llegar una propuesta, que esa propuesta evidentemente logró concitar la, una mayoría importante de ciudadanos y ciudadanas que, que la respaldaron algo de esto pasó en agosto. Hoy lo, lo ratificamos y empieza en estos días una transición que, como compartíamos recién, tiene que ser ordenada porque es lo que merece nuestro vecino y vecina y el, y el 10 de diciembre bueno poner poner en marcha nuestro plan de gobierno. Ya establecieron un contacto con el intendente de yo no, hasta el momento no no, no recibí ningún llamado. No descarto que, que suceda en el transcurso de las próximas horas. Es más, estoy seguro que va a suceder en las próximas horas. Estoy seguro que vamos a, a honrar la, la expectativa de nuestra gente y llevar adelante un proceso racional, responsable, para, para que ningún vecino sufra ninguna alteración. Lucas, de acuerdo a los cómputos, ahí está el momento, provisorios. ¿Qué cantidad de concejales cada sector? mira Pepe, ahí... Hacíamos algún ejercicio rápido y podía ser 7 y 5, podía ser 6 y 6. Eh, habrá que ver, los números están muy cerrados. Y habrá que esperar hasta el 100% de la mesa y ver si después hay algún tipo de, de verificación. Pero en, en, en esos márgenes se mueven. Hasta Luca, momento, por lo que veo y observo en los cocientes, sería 6 y 6. Y es probable. Es probable. Gracias, eh, la por? unidad. ¿Jugó muy a favor en este momento en Morón? Clave, me parece que fue clave, determinante. La política supo interpretar una demanda de la gente que, que no estaba dispuesta a, a, a permitir que, que el oficialismo lograse renovar cuatro años más el mandato, entendíamos que había una mayoría abrumadora de de vecinos y vecinas que no querían eso eh, y que la política tenía que saber canalizarlo, interpretarlo, construirlo electoralmente y me parece que lo logramos ¿no? a nivel nacional, a nivel provincial y en Morón también lo cual para mí es eh, es una construcción muy auspiciosa eh, nos da una fortaleza que, que nos permite pensar en un gobierno que va a tener muchos hombres y mujeres con mucha capacidad de, de gestión. Lucas, ¿Ah, se esperaban eh, quizás una diferencia más amplia, crees que eh, la brecha que acortó Tagle Ferro tiene que ver en algún punto con, con las jugadas poco claras y poco transparentes que hizo en las últimas semanas? La verdad que eh, no, no me parecieron este, muy buenas esas prácticas de, de tipo preventaria, pero bueno, no, no me corresponde ahora este, abrir ningún juicio al respecto. Sí sabíamos que existía una dinámica de polarización, que eso podía hacer que, que los números se alteraran, pero bueno, ya está, la democracia se pronunció y nos situó otra vez a, a nosotros en el gobierno y a ellos en, en la oposición. Y eh, yo no tengo ninguna duda de que vamos a, no solo hacer una buena transición, sino que después va a haber diálogo, somos, somos gente que se conoce de muchos años de militancia en Morón y más allá de las diferencias, Podemos construir acuerdos también porque, porque eso forma parte de la gobernabilidad. Lucas, vas, vas a hacer un representante sí. con mayor cantidad de periodos al frente y otra cosa, de color, obviamente, pero para los hinchas de morón, te pusiste a 10 como bajaste del escenario. Sí, una imprudencia de mi parte, ¿no? a 10, digo. Pero, <risa> no, sí, contento, contento. Ojalá sea un gobierno que esté a la altura de las, de las expectativas de la gente eh, y estamos con muchas ganas. Somos hombres y mujeres. Yo intentaba reflejarlo recién en mi intervención, que tiene, me parece como capital la experiencia de haber gobernado, pero renovados también por muchos hombres y mujeres que vienen a ponerle mucha polenta, muchas ganas de transformar, mucha militancia, al servicio en este caso de, del gobierno de la ciudad. ¿Lucas, ¿sí qué es lo más urgente a resolver en el, en el municipio? Yo creo que todo lo que tiene que ver con la agenda social, ¿no? Eh, es difícil pensar que, ha, que haya algo más importante que garantizar la, la seguridad alimentaria, garantizar la seguridad habitacional, relanzar el mercado interno, intentar generar políticas públicas activas para revitalizar el comercio y la industria. Eh, a mí me parece que los primeros, años, los primeros meses van a estar muy signados por eso, eh, sin que eso vaya en desmedro a pensar también en un Estado, como decimos siempre, que tenga una mirada puesta en el más allá, ¿no? que no, no quede preso del del presente, sino que además tenga una, una proyección de futuro, y, y en eso también estábamos elaborando un plan de desarrollo estratégico de la ciudad, y me gustaría que la oposición también forme parte de, de la elaboración de ese plan de desarrollo estratégico, yo creo en eso, creo que la, las mejores ideas no necesariamente están en nuestras cabezas, probablemente pueblen tenés, cabezas de otros. ¿Tienes idea con cuánto vas a recibir de déficit eh, económicamente, porque se sabe que hay 514 millones más las redeterminaciones de costos desde noviembre del año pasado con la empresa de recolección. Y además de algunos números hay que hablan de 1.000 millones, otros 1.200 y otros 1.500 millones. Situación harto difícil cuando deberías pagar eh, el municipio ¿sí? a tu cargo, los salarios y el aguinaldo de segunda cuota. Sí, los números si, si efectivamente son, son esos, es un escenario delicado. La verdad que no, no tuve acceso formalmente a, a esa información. Descarto que la vamos a tener a partir de estos días. Y ahí veremos, bueno, a partir de un diagnóstico certero, cuáles son las medidas que, que tendremos que tomar. Insisto, para, para darle tranquilidad al vecino y la vecina que no va a haber sobresaltos y que el Estado Municipal sigue prestando servicio normalmente. Esperamente el gobernador dijo que va a encontrar una provincia devastada. ¿Y ¿Qué opinan de eso? Yo creo que las condiciones generales, obviamente, son, son muy difíciles. ...y si estos números que, que recién el colega acaba de, de compartir son efectivamente así... Eh, ...tendremos un margen de maniobra bastante reducido en relación a lo que pensábamos. Pero no es momento de, de ensayar excusa, eh, Sabemos que la situación es difícil, Alberto lo planteó, Axel lo sabe... Habrá que trabajar articulando esfuerzo complementando recursos con la provincia, con la nación para, para llevar adelante un gran gobierno municipal como no tengo duda que vamos a hacer.